Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2.4 Puede que hayamos caminado con Dios durante muchos años, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a su presencia y hacemos como si fuera algo ordinario en nuestra vida, cuando en realidad Él es lo más extraordinario que tenemos. O simplemente lo hemos dejado de lado. Puede que ya no oremos como antes, ya no le hablamos como nuestro amigo, o también lo hemos reemplazado con otras cosas. Muchas veces nos enfocamos más en las bendiciones que queremos y no en quien nos las quiere dar. Fingimos que no lo escuchamos, cuando en realidad elegimos hacer caso omiso a su llamado. No olvidemos que Él debe ser lo primero y lo más importante en nuestras vidas, porque sin Él, todos estamos totalmente perdidos. Jamás debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No debemos olvidar de dónde nos sacó y a dónde nos ha traído, porque si no fuera por su amor y su misericordia, estaríamos todavía perdidos y sin rumbo. No es que recordemos nuestro pecado o los malos pasos en los que anduvimos. Se trata de recordar cómo Dios nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz con su amor incondicional y su gran misericordia. Dios no quiere reprocharnos nada de lo que nos ha dado. Él quiere que recordemos por qué nos ha llamado y que sepamos que todo lo hace por amor a cada uno de nosotros y que sin importar en qué agujero estuvimos, su amor y bondad son más grandes que cualquier dificultad. Una vez que nuestra vida cambia para depender 100% de Cristo, todos nuestros planes y deseos cambian para hacer lo que a Dios le agrada. Dios mismo se encarga de guiarnos, pero también quiere que pongamos de nuestra parte y trabajemos en su obra. Por lo que si decidimos servir en la obra de Cristo, no solo es una gran responsabilidad, sino que, no podemos volver a atrás ya que el que lo hace no es competente para entrar en el reino de los cielos Podemos llegar a un punto en nuestra vida donde por las circunstancias adversas queramos volver a donde estábamos Puede que quizá lleguemos a pensar en salirnos del camino y alejarnos de Dios O como nuestra relación con Jesús ya no es tan cercana, debamos cortarla o puede que todavía haya cosas que no hemos soltado y que por arrastrarlas con nosotros nos están deteniendo y robándonos la bendición. Ese equipaje que pesa tanto y no nos deja crecer se convierte en una carga continua que nos debilita y nos limita de cumplir con el propósito de Dios. Si todavía tenemos esas cargas, entonces es hora de soltarlas. Asimismo, si tenemos algún pecado que no hemos alejado de nosotros, tenemos que dejarlo atrás y arrepentirnos de todo corazón. Hermanos, es hora de dejar que Dios tome las riendas de nuestra vida y que Él sea el primero y el dueño de nuestro corazón. Porque una vez que lo hacemos, no podemos dar un paso si Él no va con nosotros. Cada día que Dios nos regala, es una nueva oportunidad para que hagamos lo correcto. Como cuando recién estábamos en los pasos de Jesús, que nuestros corazones ardían por aprender sobre la palabra y la poníamos en práctica, porque creíamos y creemos que es lo correcto. Éramos nuevos en la fe, y nuestra pasión más grande era servir al Señor en todo, y todavía se supone que debe ser así. Pero con el tiempo esa pasión se ha ido apagando poco a poco y nos hemos acostumbrado a que Dios es así. Hemos olvidado lo sorprendente y maravilloso que es Dios y que sus milagros son imposibles de hacer por mano humana. En otras palabras, llegamos a olvidar que es Dios y nuestro Señor. Por eso, debemos recordar lo que hacíamos al principio y tomar lo mejor para hacerlo ahora. Debemos hacer como si fuéramos nuevos otra vez y volver a encender la pasión y avivar la llama que está ardiendo en nuestro interior. Es decir, atender a la voz del Espíritu Santo que nos está llamando. Volver a los primeros días con el amor y la dedicación que teníamos hacia Él. No podemos pensar que Dios es parte de nuestra rutina diaria, no podemos hacerlo parte de ella. Tampoco podemos vivir de una experiencia pensando que así es Dios, ese es un pensamiento erróneo. Su presencia no solo nos llena, sino que también nos hace sentir plenos y satisfechos. Jesús no es algo pasajero, Él desea tener una relación íntima con nosotros. Desea que caminemos junto a Él todos los días, viviendo conforme a su palabra y demostrándole cuánto lo amamos. Tenemos que hacerle saber cuán importante es para nosotros demostrarle que Él es nuestro amor y el centro de nuestra vida porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Jesús es un Rey. ¿Acaso no merece ser alabado y glorificado por sus maravillas? Claro que lo merece. Él merece ser amado, alabado y adorado porque sin merecerlo Él nos ha demostrado más amor que cualquier otro. Con esto, voy a concluir. Si por algún motivo hemos olvidado la grandeza de nuestro Dios o hemos dejado de lado nuestro primer amor, es hora de cambiarlo, empezar de cero si es necesario, pero no podemos seguir quitándole el primer lugar a nuestro Señor. Debemos poner a Jesús en el lugar que Él se merece, el Rey de nuestro corazón y de nuestra vida, el Rey que reina en nuestro hogar